Hola, ¿qué tal aspirantes a la Máxima Casa de Estudios de los Guajeños? Nosotros somos Salón Matemático y te traemos un video en el que vamos a ver los puntos más importantes de la guía WAPCO 2022. ¡Vamos para allá! Antes que nada, déjame decirte que la guía la puedes encontrar en la página oficial de la UAPCO y también a primera vista se ve que este es un documento solamente informativo. No trae una cantidad grande de ejercicios como lo es en la guía del IPN, de la UNAM, de la UAM o de la BUAP. Una de las primeras cosas que podemos notar en este examen es que va a estar compuesto de 100 preguntas, de las cuales 70 corresponden a conocimientos en general, por ejemplo, español, matemáticas, razonamiento verbal y razonamiento lógico-matemático. Las 30 restantes corresponden a conocimientos específicos de tu área. Te recomiendo leer la guía para que veas qué materias son las que te tocan dependiendo de tu carrera. En esta guía también podrás encontrar los temas de los que tratarán los reactivos de tu examen. Te recomendamos leerlos y estudiarlos lo más posible. La guía Wapco 2022 también nos muestra algunas estrategias para responder tu examen de admisión, así como algunos problemas resueltos y algunos ejercicios para que tú los realices. Te recomendamos leer con mucha atención esta parte y practicar con los ejercicios que ahí se muestran. Nosotros te ayudaremos con un ejercicio de matemáticas para animarte. Y aquí está el problema. El problema dice, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia con centro en el punto menos, perdón, 2, menos 1 y cuyo radio es raíz de 3? Este problema en particular nos llamó la atención ya que según nosotros no hay respuesta correcta. Vamos a resolverlo y vamos a ver cuál es la respuesta que más se acerca a la correcta. ¿De acuerdo? Para empezar, recordemos que la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Y te preguntarás, ¿quién es H? ¿Quién es K? ¿Quién es R? X y Y forman parte de la ecuación. H y K son estos. Y el R es justamente el radio. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver este problema, lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos en la ecuación de la circunferencia, acomodar un poquito los signos y veremos cuál es la más cercana. Repito, según nosotros, no viene una respuesta correcta. Observa, x menos 2 más y menos menos 1 igual a raíz de 3 al cuadrado. Si lo simplificamos un poco nos quedaría como x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a raíz de 3 al cuadrado, pues simplemente es 3. Y esta sería... La ecuación de la circunferencia con centro en 2, menos 1 y radio raíz de 3. Como verás, ninguna de las respuestas que viene es correcta. Podrás pensar que la respuesta correcta es la A, pero observa bien este signo. Debería ser un positivo y es negativo. Seguramente hubo un error por ahí de los escritores. Debería ser positivo. Y así, la más cercana es la opción A. Por último y no menos importante, la guía WAPCO 2022 nos invita a realizar un examen de autoevaluación en línea. Podrás encontrarlo en el siguiente enlace. Te recomiendo que revises la convocatoria para saber a partir de qué fecha estará habilitado. Esperamos te sea utilidad esta información. Si deseas seguir practicando con temas de matemáticas, te invitamos a ver nuestras clases en Facebook y YouTube. Éxito en tu examen.